es pasivo. Le pongo ese ejemplo. Entonces San Francisco Macorís tiene un diagnóstico que puede ser activo. En el plan de desarrollo económico, en la parte agropecuaria, que tenemos y qué debemos de hacer? Por ejemplo, tenemos producción de cacao, más de 200 tareas sembradas de cacao en San Francisco de Macorís, que es la mayor productora de cacao qué tipo de industria de cacao se está desarrollando, las exportaciones, las manos de obra, que era interesante, número uno. ¿Cuánta industria de cacao tenemos aquí desarrollándose a plenitud? Eh, ¿Cuáles son los elementos y los factores de esa industria y qué tipo de mano de obra está generando? y si entra algún en presupuesto también a San Francisco de Macorís de esa industrialización. Tenemos el coco. En Agua se celebró el festival del coco. Por el coco tiene varios subproductos que todo sirve del coco. De la cáscara del coco que sirve, que usted la puede coger e importarla. Esa cáscara del coco, usted cuando usted se sienta en el sillón de un vehículo, eh, se hace con la fibra de la cáscara del coco. También la casca de coco sirve para el sistema energético, o sea, para producir eh, eh, famoso Ustedes de carbón, hay una especie que se hace de coco que también usted puede hacerlo y también sirve para la parte energética para cocinar. Pero no simplemente eso: el aceite de coco es sumamente caro en el plano internacional. Del coco nada se pierde cómo vamos a neutralizar el coco en la parte beneficiosa que sirve para el desarrollo económico. En la parte de aguacate, en toda la cordillera centracional de la región noreste están sembradas de aguacate. Cómo industrializar el aguacate y cómo convertirlo también en exportación en lo que es en masa. O sea, eh, usted agarra esa parte, la muele bien y la tapa y puede deportarla. ¿Cuánta a mano de obra me deja esto? ¿Cómo se puede introducir la parte de, de coco? En el arroz, usted puede sacar todos los productos del arroz. El arroz nada se pierde. Nada se pierde en el arroz. Pero también... En, la, en lo que es la pesca, en lo que es la coquicultura, la que es la aguacultura de, de, de la vines, también agricultura de crianza de, de diferentes especies, como también explotar esto también. O sea que esa oficina de planificación regional de desarrollo tiene en sus manos una serie de, una serie de fenómenos que buscan cuáles son en San Francisco de Macorís las industrias que generan más empleo y cuáles faltan para generar mayor empleo en base a lo que necesita las provincias. Si te vas a Santiago, te vas a encontrar también en la parte agropecuaria, que es el eje principal para el desarrollo de, de una ciudad, la parte de la manobra, mano frutarera, la manufactura, en cuanto, a la, en cuanto a la zona franca, el movimiento de la zona franca. Entonces, por eso esto es el temático. ¿Cómo lograrlo y cómo alcanzarlo? Eso es un palo. Ahora, para desarrollar este tipo de esta oficina regional, tiene que haber buenos sociólogos y buenos economistas metidos en esa oficina. Porque la sociología estudia los movimientos de la sociedad y hasta las la culturas de la sociedad. Esos sociólogos te van a medir en el campo de desarrollo humano. ¿Qué mano de obra especializada tenemos en, la, en nuestros pueblos y cómo podemos agruparlo y cómo podemos también desarrollarlo en la parte de desarrollo humano. Que el valor humano es el valor principal en toda empresa y el salario es la mayor motivación que tiene toda empresa para que una empresa sea empujante y que se desarrolle. esos sociólogos pueden estudiar todo esto, entonces los economistas pueden estudiar en la parte del mercado. ¿Qué tipo de nicho podemos conseguir para tener garantizado la producción en agropecuaria? ¿Qué tipo de mano especializada tenemos humana para que no tengan que importar? Y que se le pague un justo salario. Ustedes ustedes verán una economía empujante, excelente, pero vamos a ver entonces qué es área estratégica en cada, en cada provincia se va a actuar en cuanto a la planificación y desarrollo del CIBAO central. Ojalá que lo encargado de planificación, eh, que... Si sí, es lo que yo, yo conozco ahí a Rafael Fernández Valerio, está Freddy Martínez, un excelente economista, un muchacho que, que está adentro, formaron en, en la parte económica de, de, de, de aquí del municipio de San Francisco de Macorís y participaron en una de esas reuniones de la parte estratégica y económica con buenos economistas, hay unos, hay unos hombres que en el área de economía hay que sacarle su, su plato aparte. Y yo a veces me comunico con Freddy Martínez a ver en qué, en qué ha parado ese, ese Comité de Desarrollo del municipio de San Francisco, de Macorís. Cuando veo a Rafael aquí, Fernández y Valerio, y veo a Freddy Martínez, yo le digo que, que el pastel está en buenas manos que eh, son personas que quieren darle a San Francisco Macorís un, un empuje al desarrollo. Y aquí hay buen economista, está Emmanuel Trinidad, está Juan Taveras, está Freddy Martínez, está Rafael Valerio, entre otros. En la iglesia católica hay buenos sacerdotes, que si sí estuvieran en economía también, que son buenos, son excelentes en la parte estratégica. Vamos entonces a empujar en la parte de desarrollo urbano. Por ejemplo, la alcaldía, a esas personas debiera llamarla, sentarse con ellos, para hacer ejes estratégicos de desarrollo del municipio de San Francisco, de Macorís, y dar eso dar a empoderar a la población, para que la población se empodere sobre esos ejes estratégicos a 20, a 15, a 30, a 50 años. Y que cada alcalde que llegue ahí, respete esos ejes estratégicos de desarrollo del ayuntamiento municipal. Y que esos ejes estratégicos deben hacerse en cinco, en cuatro ejes que abarquen las problemáticas de San Francisco y de Macorís en base a un desarrollo holístico, en base a un desarrollo más humano. Si yo fuera el alcalde, llamara a ese comité económico y estratégico de desarrollo de San Francisco y de Macorís. Llamara a la Junta de Vecinos, llamara a las organizaciones populares, llamara al sector empresarial, al sector industrial, a las pequeñas empresas, a los campesinos, a las asociaciones, a, la, a los técnicos profesionales agropecuarios, al CODIA, lo llamara a todos para ser en el marco de San Francisco de Macorís, poner cinco ser ejes estratégicos en un, plan, en, un plan, en, un, en un plan de desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís que sea respetado por todo aquel alcalde que vaya a subir, sea respetado y se dé seguimiento a ese plan de desarrollo. Así toma a ver, entonces, una, una marca ciudad San Francisco será una marca ciudad. Usted se sienta orgulloso de decir, yo soy franco macorizano en toda parte del mundo. Y que esa marca ciudad se venda en todos los niveles, en la parte educativa, en la parte de producción, en la parte humana. Que el ciudadano que venga de cualquier parte del extranjero se sienta orgulloso de ver una ciudad desarrollada, educada y organizada. Porque si no hay desarrollo estratégico, va a ser San Francisco Macorís, un caos en el tránsito, un caos en la parte económica, un caos en la parte industrial, un caos en todo. Porque si no hay organización y disciplina en la ciudad, nunca va a tener una marca ciudad. Esa marca ciudad negativa de San Francisco Reverde, San Francisco Rebusero. San Francisco, San Francisco Rebusero. Siempre vamos a tener problemas nosotros los franco-macorizanos. Así que esa marca ciudad, vamos a luchar por una marca ciudad. Así que vamos a luchar por eso. Para nosotros tener una ciudad activa, una ciudad progresista entonces, vámonos ahora a unos consejos comerciales. En breve regresamos con las informaciones que tenemos en agenda.